¿Qué tal amigos de día? Nos encontramos desde el centro de Quevedo, específicamente en la calle Quinta, el antiguo edificio municipal, donde podemos observar a la ciudadanía haciendo el pago de los impuestos prediales, pues hasta el 15 de enero puede recibir el beneficio del 10% de descuento en los pagos que usted realice. Por este motivo la ciudadanía pues ha venido hasta este lugar ya para hacer los respectivos pagos. Desde las primeras horas de este martes 3 de enero, ya se empezó a apreciar a los ciudadanos haciendo el respectivo pago, las respectivas filas, para poder conocer cuánto debían pagar y posteriormente ir a hacer la cancelación, donde recibían ya el 10% de descuento. Esto de aquí, pues, es uno de los beneficios que tienen los ciudadanos de acá, de la ciudad de Quevede. Justamente estamos con una de las eh, ciudadanas que está aquí en la cola. Hola amiga, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Está haciendo ya el pago de sus impuestos? Sí, señorita, ojalá Dios quiera, no me salga mucho. ¿Va a consultar? ¿eh? Sí, no, no, voy a consultar y de una vez pagar lo que lo que avance. ¿El año pasado cómo le salió? Señorita, la verdad le digo que he estado morosa, son de dos, tres años que tengo que pagar. Y vamos a ver, ojalá Dios quiera. Y ahorita ya va a hacer la consulta para cancelar todo. Eso, de una vez, sí. Y aprovechar el 10% de descuento, ¿no? Sí, exacto, ojalá, señorita. Muy bien, muy bien. El horario de atención para hacer el pago es desde las 8 de la mañana hasta las 5, hasta las 5 de la tarde, de lunes a sábado. Para todos los que vienen acá o están pues, conectados junto a nuestra transmisión y desean saber el horario, es de, de, el horario de atención es desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a sábado. El propósito es evitar largas filas. Y para ello se han habilitado varios lugares donde los contribuyentes pueden concurrir y cumplir con sus obligaciones tributarias. ¿Qué tal amigo? ¿Va a cancelar ya los impuestos? Eh, hoy día ya me toca porque igual hay que dejar un dinerito para, esta, para estas obligaciones. ¿El año pasado cómo le salió? Eh, sí, como siempre, porque igual hasta ahora, claro, estando en ventanilla, eh, conoceré cuánto será el valor, pero no, desconozco. Pero hay que, hay que cumplir, ¿no? Hay que cumplir, no queda más. Y aprovechar el 10% de... Exactamente, aunque a veces es como nomás como nomás una es una atracción, porque al fin y al cabo son valores que en algún momento se los van a cobrar de alguna u otra manera. Esperando a esa nueva administración que no se le antoje igual para el próximo año a finalizar o al iniciar el 2024, nuevos impuestos con, con nuevas, nuevos conceptos. Excelente. ¿Cuál es su nombre? Menéndez, señor Menéndez. Gracias, señor Menéndez. Gracias, señor Menéndez. Ahí está. Existen varias ventanillas para el cobro de impuestos prediales, patente y servicio de agua potable aquí en el edificio central. También lo podrá hacer en la ciudadela municipal y eh, una de las ventanillas también está habilitada en el registro de la propiedad. Las ventanillas de información que fueron implementadas por la administración municipal les ha permitido a muchos ciudadanos, como podemos observar en este momento, conocer cuánto deben pagar ya hemos escuchado ahí al señor Menéndez, pues él está en la fila también esperando conocer cuánto va a ser el pago que debe hacer otros lugares de, de pago donde usted puede ir y, y hacer las cancelaciones sin hacer la fila como podemos observar acá, de acuerdo al director financiero municipal Vidal Veloz también están habilitados los pagos presenciales en las ventanillas pues, municipales, como ya les he contado pero también los contribuyentes pueden hacerlo mediante la banca, es decir, usted puede cancelar a través de ProduBanco, Banco Pichincha, Mutualista Pichincha, Visión Fund y Pacífico. También en la red Facilito, conformada por las cooperativas de ahorro y crédito Juan Pío de Mora, CACPECO, 29 de octubre, YEC y Chibuleo. Asimismo, puede hacer los pagos en Servipagos, lugar pues donde también están haciendo el cobro de impuesto predial. Esa es la información que les podemos llevar desde acá, del edificio eh, central del municipio, que está ubicado acá en la calle Quinta, entre 7 de octubre y Bolívar. ¿Qué tal amiga? ¿Cómo les fue con el, el, la consulta? Rápido. ¿A qué hora vino? Uy, no. Uno. Hace unos 10 minutos. Lo que pasa pues es súper bien. Sí. Lo que pasa es que como allá está lleno. ...pasaron dos personas de tercera edad y nos quitaron como el turno... ...pero de ahí está rápido, pagué de cinco predios de mi familia. Ah, muy bien, muy bien, gracias. Y se benefició del 10%, ¿no? Claro, sí, sí. Okay. Gracias, ahí la versión de la amiga también... ...y este es el panorama que les podemos mostrar... ...si usted desea venir acá al centro de Quevedo... a ...hacer el pago respectivo aquí en el edificio municipal... ...todavía está a tiempo, pero... Si usted está dentro de una institución bancaria o va a acudir a hacer algún otro trámite, también lo puede hacer en estos lugares, a través de la banca, ¿no? Ya les hemos mencionado que está habilitado ProduBanco, Banco Pichincha, Mutualista Pichincha, Vision Fund y Pacífico. También está habilitada la red Facilito. ¿Qué tal, amiga? Porque esto está a nombre de, de mi mamá y ella es la que tiene que venir, sino que yo estoy preguntando cuánto le toca de pagar por lo que ella es tercera edad. Entonces, le toca venir a ella, porque no me aceptan que yo le pague. O sea, para terceras personas no se puede, tiene que venir el dueño del precio. venir, sí, sí, entonces... Ok, gracias. ¿Cuál es su nombre? Jenny Choi. Ok, gracias, amiga. Allí, pues, nos ha mencionado que debe venir el propietario del de terreno para poder hacer el pago respectivo. Vamos a ingresar un poquito también para mostrarles el panorama. Si usted desea, puede también hacer el pago en la red Facilito, conformada por las cooperativas de ahorro y crédito Juan Pío de Mora, Calpeco, 29 de octubre, YEC y Chibuleo. Asimismo, está habilitado en Servipagos. Ahí estamos observando también a los amigos que ya están haciendo acá el pago de los impuestos prediales. Acá también se está cobrando el agua potable. Como podemos observar allí, también se está cobrando el agua potable y los impuestos prediales. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido el trámite? Muy rápido, aprovechando los descuentos que hay, bueno, inicio de año. ¿Cuánto le salió a usted? 126. ¿Y con el descuento ya está ahí? Ya está hecho el descuento. Muy bien, ¿cuál es su nombre? Luis Payo. Gracias, don Luis Payo, ahí está don Luis. Él ha sido uno de los ciudadanos que están acá también haciendo el pago de los impuestos prediales y ha aprovechado también para hacer la cancelación del agua potable. Pues acá también se está cobrando la patente, el impuesto predial y el servicio de agua potable. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tipo de pagos va a hacer usted? ¿Perdón? ¿Qué tipo de pagos va a ser? El patente. De patente. ¿Y este año ya tiene la cifra que debe pagar? Sí. ¿Cuánto le salió? Cuatro dólares. ¿Y eso ya ha incluido el 10%? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Puntual en sus pagos? ¿Perdón? ¿Puntual en sus pagos? Yo sí, todo pago yo. Muy bien, gracias. ¿Y usted, amigo, qué va a cancelar? ¿Qué va a pagar? Los previos. Los previos. ¿Ya tiene la cifra de cuánto le salió? Estoy yendo recién. Voy a la... Va a hacer la consulta. ¿Y cómo ha sido el proceso? ¿Rápido, lento? No, recién me una media hora. También. Ha sido rápido, entonces, porque ya está cerquita de llegar a la ventanilla. Ya estoy cerquita. Muy bien, gracias amigo. Bueno, vamos a consultarle acá. Amigo, ¿qué va a hacer usted? ¿Pago de patente, de agua potable o de predios urbanos? Predios urbano, madre linda. Predios urbanos, pues, me gusta estar al día de, y también del agua, también pero a veces usted sabe cómo está el agua ahorita, que está pésimo el agua. Agua loda que llega por allá por la vía Lempal. Eso es pésimo, un agua turbia. Y hay veces y días que no hay ni agua por ahí. Que, que te, uno tiene que estar recogiendo en los tanques para tener agua para, para poder lavar eso. y comprar los bidones porque esa agua no vale. La pésima calidad que le sale en su sector? Entonces. Sí, eh, sale lodo, lodo. Por allá por el Salcedo, eso que, que queda por allá por la Carolina. Por la ahí. Vía al Empalme, mentira. Como quien va Vía al Empalme. Sí. Okay. ¿Cuál es su nombre? este Carriel Luis. Gracias, don Luis, muy amable. Allí la versión de Dorrit. Sí, mi amiga, diga. Oiga, es cierto que los de la tercera edad no pagan impuestos de las... de las Bueno, aquí la amiga nos está haciendo la consulta sobre las personas de la tercera edad si no pagan impuestos. Justamente una amiga vino a hacer el pago de su mamá, que es de la tercera edad, y le mencionaron que tenía que venir ella personalmente, pero no sé para qué tipo de información. Hasta ahora sabemos que sí se está haciendo la, eh, la cancelación. Sí, bueno, claro, cobran cobra mínimo porque el año pasado yo pagué seis dólares nomás. Ah, Sí. ¿Este año ya hizo la consulta o la va a hacer recién? No, yo voy a pagar, a ver si me cobran, pues yo traigo mi, mi, la cédula, la aceroscopio de la, la cédula, traigo, a ver. Muy bien, gracias. ¿Sí me cobran? Gracias, también. Si no le cobran, nos vamos a comer algo. Gracias. gracias, muy amable. Bueno, Quiero que nos diga ¿cuántas ventanillas han funcionado? ¿Qué tal la gente? Están acá también ellos trabajando, están dando el sí, servicio, no, haciendo sí. la, la sí, colaboración. Bien. Bueno, aquí lo que podemos observar es que están seis, siete ventanillas habilitadas, siete ventanillas habilitadas acá en el edificio eh, municipal y también vemos allá a la ciudadanía que han venido a hacer el respectivo pago. Algunos nos mencionan pues, que han venido a hacer la consulta para regresar a hacer el pago. Otros han, han hecho la consulta y ya se han quedado también haciendo el pago de sus impuestos. Esa es la información que tenemos para ustedes. No se olvide revisar la www.aldia.com.es donde tenemos esta y más información. Y también estamos a través de la 104.3 Gran Voz Radio, donde usted también puede obtener toda la información que necesita saber. Y acá hay una mesa de información, vamos a consultarle. Amigo, ¿qué tal? ¿Para qué es esta mesa de información? Sí, aquí, un ratito. A ver, aquí están dando una información... ¿Esto también es para el pago de los impuestos? Ella es la encargada de él. A ver, hola, Kerly, a ver, vamos a ver, porque el amigo... A ver, Kerly, ¿qué, ¿qué trámite están realizando acá? Hola, buenos días. Eh, aquí damos la información sobre los pa este, patentes, predios, lo del agua. Sí, esa es la información que damos aquí. ¿Y hay otra mesa de estas acá en Quevedo o este es el único lugar? No, este está también en la Ciudadela Municipal, también pueden acercarse. Excelente, gracias. Ahí está la información. Los amigos también están haciendo la consulta previa para poder obtener la información respectiva. Ya nos ha informado allí la responsable de de la mesa de información están entregando previo a eh, el hecho del pago y la consulta respectiva que tienen las personas que realizar acá en los bajos de la Ciudadela Municipal. No se olvide que el 10% de descuento está habilitado hasta este 15 de enero. Dice Pati Bajaña, ayer tarde dos horas y media para pagar, no eran ni 80 al frente de mí muy lento el proceso de cobro, dice. Las chicas no estaban capacitadas para cobrar, las uñas no le dejaban andar en la compu y metían a los amiguitos a pagar, y no vi reducción de nada. Lo mismo el año pasado, dice la internauta Patti Bajaña Cuello, que está junto a nosotros, siguiendo la transmisión en vivo. Stalin Espinosa dice, deben capacitar a la chica de información. Uno le pregunta y ella desconoce, justamente dialogamos con ella. Gracias a todos los que han estado junto a nosotros, no se olvide, y les reitero, estamos en la www.aldia.com.es, y también estamos a través de la 104.3, Gran Voz Radio, donde tenemos esta y más información.